Hola, ¿qué tal gente? En el día de hoy vamos a aprender cómo yo puedo eliminar una lista de producción de mi canal de YouTube. Simplemente yo tengo un canal aquí nuevo. Yo me voy a ir al botoncito de la derecha y me voy a ir a donde dice YouTube Studio. Luego entonces me voy a la, aquí a la, a la izquierda donde dice list, listas o en inglés va a decir playlist. ¿okay? Eh, le voy a dar aquí a listas. Y me va a llevar a todas las listas de reproducción que yo tengo. Tengo una que se llama Salmo, una Dinero, Palabra de Jesús, etcétera Yo quiero eliminar esa que dice Dinero. Ok, entonces simplemente le voy a dar al Lápiz. Y me va a llevar entonces a otra pestaña. Yo puedo modificarla si quiero cambiarle el nombre y ponerle por ejemplo Money o cualquier cosa. ¿Verdad? Pero si yo quiero eliminar la lista, le voy a dar a los tres botones que están ahí. Y le voy a dar al final a donde dice Eliminar Lista de Reproducción. Entonces hay que leer lo que nos dice, seguro que quieres eliminar el dinero, eso es una lista, no, te eliminar lista de reproducción es una acción permanente y no se puede deshacer, o sea, una vez yo elimine la lista, los videos no se van a eliminar, pero sí la lista de reproducción, ok, entonces eliminar y así de siempre, entonces cuando yo vaya a subir un nuevo video, Al yo venir aquí a listas, miren donde ya no aparece dinero porque ya yo la eliminé. ¿Está bien? Entonces nada señores, espero les guste este video y nos vemos en el próximo.